Hola, ¿cómo estás? Soy Claudia Castro y hoy ya hablamos, bueno, de los objetivos, de plantearnos un objetivo en el camino de los sueños y acuérdate que yo creo en vos, vos tenés que creer en vos, sin dudar. Hablamos de los objetivos, te decía, y ¿qué pasa cuando empezamos a pensar en cómo llegar a ese objetivo? ¿Cómo hacemos quizás lo vamos allá, en el Himalaya, no sé, el punto es que tenemos que pensar en conexiones realistas, maneras o pequeñas formas de alcanzar ese objetivo o parte de ese objetivo de ir alcanzándolo realistas y esto qué quiere decir, que podamos hacerlas eh, no importa lo que tardemos, no importa que podamos ir construyendo día a día y poco a poco estos objetivos, eh, alcanzándolos de la manera en que, eh, que podamos, ¿no? De acuerdo a las circunstancias de cada uno, de cada una, de cada uno. Bueno. Entonces, hay muchas formas. Eh, a veces eh, estamos cegados por las agendas estereotipadas de, lo, de los otros de los otros que, que, que han tenido cierta experiencia con, con su experiencia de vida o, o de los compañeros. en fin, tu historia personal, tus sueños o tu sueño es tuyo y te garantizo que no va a funcionar lo mismo en tu historia de lo que funcionó en la historia del otro y, y así sucesivamente, que quiero decir, que cada uno tiene una impronta y una historia particular. Con un bagaje, con un entorno, con un montón de vivencias, eh, con determinadas herramientas o no, con un contexto con otro, en fin. Por lo cual, no desestimes ninguna idea que te surja. Siempre eh, sugiero que te anotes, que tengas un cuadernito un... cego, o lo harás en el celular, como quieras pero que tengas a mano siempre algo donde anotar, ideas, porque cuando uno empieza a definir objetivos y empieza a, a transitar o querer transitar por el camino que es de, de uno, empiezan a surgir las ideas, a brotar, digo yo, ¿no? Por ahí estás viajando o por ahí estás en el cine o, no sé, cenando o lo que fuera con alguien y empiezan a llegar las ideas empiezan como a tener cierta sincronicidad con lo que estás haciendo y eso es oro en polvo eso es lo mejor que te puede pasar porque eso quiere decir que estás afinando la sintonía para ir al lugar a donde tenés que ir eh, y hacer lo que tenés que hacer por ende eh, estar donde tenés que estar por tu ser, por tu impronta por tu esencia así que muy Atentos, atentas, atentes con este tema, porque, bueno, trazadas las acciones realistas eh, para alcanzar ciertos objetivos, ya la maquinaria se puso en marcha para poder cada día acercarte más a donde querés estar, a donde soñás estar. Yo digo, siempre digo que no hay imposibles, Muchas veces eh, crecemos eh, con aprendizajes que, que son obtusos, obviamente para estos tiempos, pero respecto al ser humano, no, nadie nos enseña que podemos lograr las cosas. Eh, generalmente es todo lo contrario: no, esto no va a poder ser porque no, mejor conformate con esto, no, por eso es una locura vamos atrás en la historia, las personas que han tenido grandes logros rompieron esas reglas, innovaron, creyeron en sí mismos. Pero sobre todo, quédate con esta última frase: creyeron en sí mismos y siguieron, a pesar de todo, de todo, de la situación, y siguieron hasta el final. Y, y, ¿Qué te puedo decir? Eh, sus enseñanzas aún hoy y aún mañana estarán en la humanidad así que cada historia es diferente no, que no te tenían los sueños de de oscuros de, de grises de, de no vas a poder no tenés esto no tenés lo otro son las ganas de lograr las cosas y de ser auténtico, auténtica, auténtica teniendo eso como premisa lo harás de la forma en que te sea posible y encontrando y buscando tu manera que probablemente después pueda ayudar a un montón de gente luego, ¿por qué no? no sabes pero busca la forma busca el sí cuando dicen no, no, no, no, no, es imposible, es no, no, pero no, eso lo logra cualquiera que tiene esto, tiene lo otro. Y por ahí nadie se pone a pensar que quizás la gente que tiene todo, el aparato quizás socioeconómico, el lugar donde vive, el contexto, no tiene el talento ni la inteligencia desarrollada que tenés vos, o no vino a ser esa experiencia y esa tarea frente al mundo con lo cual lo que tenga es irrelevante porque le falta la materia prima, le falta la madera para lograr el objetivo 100% con sinceridad y eso se lee, eso se expresa, se comunica lo quieras o no entonces eh, Pensá positivo, anda por el sí y trabaja con tus realidades para afinarlas en sintonía a ir hacia el objetivo. Te mando un beso enorme, no te olvides que en mi página claudiacastro.musica.ar tenés un segmento, una paginita adentro, digamos, un sector, que se llama Yo Creo en Vos y te invito si querés contarme eh, cuál es tu sueño, cuál es tu objetivo, qué te gustaría y me encantaría... Más que nada, alcanzarte una palabra eh, que te ayude, que te motive, que te haga pensar y, y que te deje algo que, que puedas tomar eh, y puedas creer en lo que soñás, en quién sos y en qué es lo que viniste a hacer cuál es tu brillo, tu luz, tu identidad. Te mando un beso enorme, tenés mis redes también, así que espero que... Te haya servido. Nos vemos la próxima. Bye.